Mi nombre es Kaira Riz, secretaria de Educación de Convergencia Sindical Panamá. Voy a hablarles sobre las dificultades que se suscitaron en Panamá con eh, la ley 72 y las represiones que hubieron ante el pueblo panameño y toda una organización que hubo, desde organizaciones civiles y sindicales, en contra de esta ley 72, la cual tenía como objetivo la venta de las tierras de la zona franca, es decir, la zona libre de Colombia. So, esa zona libre eh, ahora mismo da beneficios al país por el alquiler de dichas tierras. Y con la ley nueva que se quiso implementar, que fue la ley 72, esta ley lo que quería era vender esa zona, y a un costo mucho más bajo del costo real que tienen las tierras lo cual eh, hizo que el pueblo de Colón inicialmente enardeciera en, en contra de, de dicha ley esas organizaciones de Colón iniciaron con un frente, se llamó el Frente Amplio de Colón el cual reunía distintas organizaciones dentro de las cuales también estaba representado el sector sindical a raíz de la represión que recibió ese pueblo con todos los días de manifestaciones, bombas lacrimógenas, muertos, porque inició con el primer muerto, que fue un niño, un menor de edad de 10 años. Y de ahí siguieron otra serie de eh, dificultades, eh, había eh, re represiones en los hogares, eh, se, se perseguía a los dirigentes... Eh, había una serie de situaciones en donde hubo un cerco a la ciudad de Colón, tanto así que quedaron sin alimentación casi en la misma ciudad. Por lo cual hizo que las organizaciones sindicales del resto del país ofrecieran su solidaridad con manifestaciones, marchas y una posible huelga nacional. Eh, la última manifestación en donde participaron varias organizaciones sindicales, específicamente el sector de la construcción, fue ya, como quien dice, la última manifestación fuerte, la cual produjo incluso inserción de personas que lo que hicieron fue desvirtuar esa manifestación del sector sindical, llevando saqueos, vandalaje eh, violencias y agresiones y el país salió en un descontrol total, en un descontrol en donde la policía no aparecía, donde la policía casi no tenía el control de lo que estaba sucediendo y a raíz de eso fue que entonces reacciona el gobierno después de una serie de días con estas situaciones para poder entonces derogar esta ley. Y en esta situación cabe mencionar que el presidente estuvo fuera del país todos estos días y solamente mandaba comunicados mediante Twitter. Y sus representantes, los ministros de Estado de, del país, tenían señalamientos cada uno de forma diferente pero sin una decisión fija o una decisión determinante ante la situación grave en la ciudad que se, que se presentó.